Buen día, señor. Buen día. ¿Cómo te llamas? Eh, yo me llamo Bashir. ¿Tú? Joan. Hola, me llamo Matt eh, y tengo 12 años. ¿Y tú? Eh, me llamo Monja y tengo 21 años. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me llamo Josecho. Yo me llamo Amadou Silla. Eh, soy de Siria, de Alepo. Eh, muy bien. ¿Tú? Yo de aquí, de, de Barcelona. Soy de Guinea, Conakry. Vale. Yo, yo soy de Pamplona, Muy bien. Sí, eh, hace 15 años que vivo en Barcelona. Yo hace dos años que vivo en Barcelona. ¿Y cómo llegaste aquí tú? Bueno, yo soy del Líbano, vino aquí con una academia de fútbol se llama Rius, y quedo con, en un centro de menores. Entonces, ¿en qué año llegaste aquí a Barcelona? Pues en 2018, sí. El 1 de septiembre, justo. Mi primera semana aquí pasó muy mal, pero eh, unos amigos de aquí, que conocía de Grecia, ¿Te de... Sí, me dijeron que seguramente hay fundaciones y tal que podrían ayudarte con algo aquí. Pues eh, pasamos como dos días aquí buscando con una amiga mía hasta que encontremos eh, aquí en Microstudio. Studio. Vine y me llevaron, bueno, directamente a... Un a una familia, para como 10 días, y entonces uh, otra familia para 3 meses, y así de una familia a otra, como, hace como un año, sí de una familia. A otra. ¿Y estuvi bien, bien, bien. estuviste siempre viviendo en la calle? Sí, antes que yo aquí no tenía... Vale, y cuando llegaste a MicroStudium, uh -huh. ¿qué pasó? Cuando llegó en el MicroStudium, ellos me ayudan para tener una familia aquí, que ah. yo puedo ir vivo con ellos. O sea, tú te fuiste a vivir con una familia. Ah, sí, me gusta, sí. Pero tú sabes, bueno, espera, pero tú sabes que yo también he tenido una... mm. a un chico de Guinea en casa. Mis padres aprovecharon que yo estuve fuera en Estados Unidos y entonces lo acogimos y después lo, tu... lo pude conocer muy bien. Ah, vale. ¿Y ¿Aún está ahí el chico en tu casa? No, ahora está en un, en un piso y tiene un trabajo en, en un bar y todo esto. Estuve en el centro de menores, estuve titulado con la Diga y después cuando salí de ahí me han dicho que puedo venir a stadium porque ahí cogen a los chicos extitulados y vine aquí, hablado con ellos y llevo con ellos como siete meses, con la... ahora estoy en la segunda familia y llevo con ellos bien. Yo también con la, con la red de hospitalaris. Eh, primero estuvo un chico el año pasado de, del sur de Marruecos. Uh -huh. Estuvo un mes y medio. Y después él pasó ya a un piso en Santa Coloma, un piso tutelado. Y después vino un chico de Nicaragua, que estuvo tres meses más hasta finales de septiembre, que después pasó a otro piso con otra familia también de la, de la charca de hospitalares. ¿Cuántas familias has estado entonces? Como... Tres. Tres, sí. sí. Y te sigues viendo luego con ellos y tal. Sí, claro. Sí. Siempre hablamos y hasta ahora. Eh, sí, por ejemplo, bueno. si eh, eh, pasamos a algún, alguna cosa que hace migra o encontramos entonces, o nos vemos en, de vez en cuando, cuando empecé a trabajar, Bien, eh, todos vinieron eh, a visitarme en el trabajo, en el restaurante. Migration es un poco el, quien, quien ayuda ¿no? a las familias sí, ayuda, a encontrar sí, el, la unión y, y después, cuando pasa el tiempo, sí, buscar otra, sí, otra familia. Para cambiar, para servir a otra gente también. Bueno, también es más rico, ¿no? Quizás sí, hay más sí. riqueza. Sí. Conoces más gente, tienes sí, más… Sí. ¿no? Bisher estuvo con, uno, con nuestra familia, después con otra, con otra y al final obtuvo eh, el permiso de trabajo y ahora está trabajando y tiene su propio piso. Y está bien. Encantado Mucho y gusto. mucha suerte. Gracias.